¿Qué es transgénero? Transgénero es un concepto malvado y corrupto, no un género. Normalmente, la célula de cada persona contiene un par de cromosomas sexuales. El cromosoma Y se encuentra en los hombres, que tienen un cromosoma X y uno Y, mientras que las mujeres tienen dos cromosomas X. Así que no importa lo que hagas o cómo mutiles tu cuerpo. Un hombre nunca podrá ser una mujer y una mujer nunca podrá ser un hombre. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Génesis 1.27